Bueno amigos este es el final del curso de Bitcoin Studio básico para principiantes, les agradezco muchísimo que se hayan tomado el tiempo para ver todos los videos, espero que les haya servido y les sea de gran utilidad el conocimiento adquirido en este curso, estén pendientes de nuevos videos que iré subiendo para todos los amigos de Latinoamérica y de habla hispana, para enterarse de cuándo subí un nuevo video, suscríbanse al canal y les llegará una notificación de un nuevo video a su correo electrónico. Sin más que decir, me despido todos ustedes, su amigo Usbit, Hasta la próxima.